Hola amigos, ¿qué tal? Soy Kiri y vengo con un vídeo. Como siempre, solo vení cuando me grabo así. Un anuncio muy importante. Como ya sabéis, hace tiempo, hace ya un año por ahí, dejé del canal. Lo volví a retomar con otro camino, con otro enfoque. Pero debido a que el canal está enfocado, bueno, YouTube lo tiene eh, englobado o etiquetado a un canal con juegos de MMORPG. Suba lo que suba. Que no sea juegos de M MM o RPG no llega a nadie. Ya he, ya he estado haciendo pruebas. Mmm, ya sabéis que he estado subiendo Diablo de Dai Lai. Eh, Black Mesa. Eh, y más juego. El caso que viendo la estadística del canal, viendo llevo meses eh, viendo el canal y demás, el canal solo recibe visitas en vídeos de Ion y Tera. Y yo, pues mira, yo pues, soy muy feliz con eso. Eh, me ayudo, me encanta poder ayudar a la gente que se mete en servidores de versión antigua. Porque en la, versión, en la versión actual no os gusta. Yo contento con eso. Por eso he tomado una, una decisión eh, que yo creo que va a dar muy buenos resultados. Y es que tenemos nuevo canal. El canal actual de Killer Samus, bueno, este canal, se va a quedar tal cual. ¿Vale? mismo bueno, luego lo llamo, yo qué sé, o le cambiaré el nombre en un futuro, no sé pero ahora mismo se va a quedar tal cual no voy a subir nada tranquilos, no voy a subir nada podéis seguirme, podéis dejarme seguir, no caray pero tenemos nuevo canal un canal de variedad pero dentro de la variedad vamos a estar enfocados a ciertos juegos es decir, vamos a subir juegos voy a subir juegos de supervivencia de exploración Shooters Gestión Un poquito lo que a mí me encanta ¿eh? si Vamos a ver el juego, por ejemplo Seven Die To Die Voy a tener una serie Para los que nunca habéis jugado o queréis jugar Y no sabéis cómo Donde voy a enseñar cómo poder jugar perfectamente A Seven Day To Die y sobrevivir Siempre, todos los días Vamos a subir una serie de Project On Boy Donde voy a verme morir más que otra cosa Va a ser una serie con un toque cómico Vaya a ver rap Vaya a ver straight El nuevo jueguito del gato No manga skype, Vaya a ver de todo eh, Habrá vídeos donde me grabe sin webcam Porque El juego lo requiera Habrá vídeos donde el juego lo vaya cortando Porque sea un juego por ejemplo de exploración y supervivencia Y a veces si se haga muy tedioso Va a ser un canal con mimo, ¿vale? ¿cómo se llamar el canal? pues obviamente ya os lo he dicho antes el canal de Killer Samus. os pondré el enlace aquí abajo vale, como siempre para que podáis ir entrando ¿Qué va a tener de peculiar este canal que no tiene otro? bueno he añadido una cosa al canal que por lo menos yo no he visto y es que vosotros vais a desarrollar el canal ¿en qué sentido? si entráis al canal vais a ver el banner Vale, El banner pone una especie de barrita Como si fuera una barrita de experiencia de un MMO ¿De qué trata? Vale, Si veis bien la barrita pone que cada 100 suscriptores Sube un level el personaje llamado MK Mini Killer Cada level Cada level el personaje Podréis elegir entre todos un rasgo del personaje, una skill pasiva. Yo que sé. Minero level 1. Por ejemplo. Esa skill va a hacer que cambie el personaje. No sé. Imaginaros que así Minero level 1. Pues ahora tiene un caco de minero. Por ejemplo. También va a influir en el entorno. Y también. Entre todo lo que participéis habrá sorteos de juegos. Vamos. Que, por ejemplo, eh, subimos a un level 1. Pues entre todo lo que participéis en el vídeo para el, lo que yo, o el evento, lo que yo diga, para elegir la skill pasiva de mini killer, entre todos sortearé un juego y más adelante podremos otro sorteo cada vez más importante según vaya creciendo el canal los sorteos serán más importantes quiero que vosotros os impliquéis en el canal igual que yo me implico en el canal y que yo mmm, os premie eso yo premie a los que están ahí siempre a los que se implican, a los que participan y hacen que el canal evolucione y crezca y hay una manera muy chula Luego, cada X niveles, o cuando yo lo vea necesario, yo lo vea, pues haremos un wipe del banner. Y podéis elegir el entorno. Ahora mismo, el entorno de una pradera. Pues yo qué sé, el mismo voy a elegir tres entornos: eh, entorno desértico, entorno de ciudad, lo que sea. Vamos a tener un banner dinámico. Un banner que va a ir cambiando. Por pues lo vais a ir cambiando. Y vámonos. Bueno ya lo sabéis, nuevo canal nueva imagen nueva idea pero yo sigo siendo el mismo bueno, ya ya soy mayor ya soy papi, no sé si lo sabéis que mm, hace unos meses a mi hijo sigo casado con Caralina ya os acordáis Karajina cuando jugaba conmigo a Ion, eh? los que os reíais de y decían no ese, ese personaje inventario, bueno pues ya está lo dicho vale Atentos, ahora mismo el canal no tiene nada, pero en nada, en nada, y digo en nada, vamos, cuestión de nada Voy a empezar a publicar vídeos, ya tan grabado y editado, voy a empezar a publicar vídeos Atentos, ya os digo, por participar, premios El canal de Twitch se sigue manteniendo el mismo nombre, Killer Samus Todas mis ratas son Killer Samus lo único que cambia es el canal de YouTube que se llama El Canal de Killer Samus. Así que chicos, ya sabéis. Nos vemos en el nuevo canal. En mi canal. En vuestro canal. En el canal de Killer Samus. Hasta luego.